Un aplauso por ese juego que va bien hoy. A ver, falgáis. Este juego competitivo. A ver qué tal lo hacemos hoy. Este juego va de manosear a la gente, manosear. Coge por aquí y, y uh. tú ven aquí. Manosea a la gente y impide que bueno que se mueva y está tal aquí. Uh, checkpoint. Estamos tipo papi. Estamos tipo papi. Uh. he fallado al, al chico fitness 2 Entramos, entramos, entramos, entramos, entramos. Y entramos... ¿Y esto qué es? Un juego indie. Un juego indie en el que la mecánica principal... La mecánica principal... <risa> <y el> principal <risa> no pasa nada, no pasa nada. Cuando uno se cae, se levanta. Este es de no me toque las pelotas. Así que no me toque las pelotas. ¡No! qué ganan! qué ganan los amarillos! ¡Tira esa para acá! ¡Dos! Me he clasificado No sé ni cómo ni el amarillo tenía uno, ¿no? Vale, vale, vale Yo ten... Y nuestro equipo tenía tres o dos, no sé Vamos para acá ¿Qué haces allí? ¡Oye! ¡Pero esa gente hace trampa! ¡Esa gente, esa... ¡Esa gente hace trampa! ¡Ahí subió! Que conche que no he muerto por ser malo Sino porque ya el, el de esto estaba todo to lejos La pirindola La pirindola, pirindola, pirindola Aquí hace el barrido máximo ¿Vale? Vale, me lo salto Igual el barrido Es que a veces que me manda para atrás y no me gusta, eh Que me mande para atrás no me gusta ¿Lo veis? Me manda para atrás Me manda Es que no salgo de aquí Esto es un maldito bucle Vale, vale Vale, uy Uh, déjame, deja, déjame, De, déjame. Mira que no me deja, que no me deja avanzar. Pirindola, vale, llegamos, nos clasificamos y, lo, y la liamos. Ven aquí, ahí, ahí. Buen harto, buen harto, buen harto, ¿vale? Uf. Estoy concentradísimo. Vale. Si tuviera aquí un taquico, ta, taquicomie ¡Ay! y como que yuhu ¿Esto qué? ¿Cuál toca? ¿Cuál me toca? ¡Ay que me toca! A mí no me toque. ¡No! ¡Todo rodado, no! <risa> ¡Todo rodado, no! Mira que mira que he dicho que no. Que el de los rulos no. Que el de los rulos no. ¿Y qué me toca? Los malditos rulos. ¡Ole! Vaya atención, vaya. Yo aquí. Tú tú tú, tú, tú, tú. ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tú, el del huevo, el del huevo de oro. Déjala ahí, no me toques los huevos, que vamos. No me toque los huevos. Deja eso ahí de Suelta eso Ahí está Suelta eso, rojo ¡Rojo! Suelta eso Que te bajes con el huevo dorado Que el que vale más Vale, vale, la otra y el martillo suelta. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hostia, lo rojo, el otro El otro se aprovecha de la distracción ¿Vale? Tú, tú, tú, tú ¿Qué estoy? Me, me tocan los huevos ¿Por qué me tocan los huevos esta gente? Vale, lo tenemos, eh, lo tenemos. Ya está ganado. Venga, rojo, por defender aquí. Toma, pa' tu casa, chavales. A tu casa. Che, Induino. No, tío. ¡No! ¡No! ¡No! ¡En bucle! ¡Me quedé en bucle! A ver, a No está perdido todavía. No está perdido. No está perdido. Vale. Lo tenemos, eh, lo tenemos. Nos clasificamos. Nos clasificamos, vamos. ¡Nos clasificamos! Creo que ha sido el último, eh. Creo que ha sido el último. Sí, porque ese nos ha clasificado. Vamos, vamos ¡Nos clasificamos! <risa> ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, aquí, vale Vale, vale, vale ¿Esto qué es? Coge la cola ¡Tú, suéltame! Distraemos ¡No! Quita, quita, dame, dámela ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Dame tu colita! Espada y peligrosa! ¡Dámela! ¡Nicola! ¡Nicola! ¡Mi, cola! ¡Mi cola! Este juego... ¡Ya! Nada, nada, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? ¡No!